vamos a hacer aprovechando la, la tecnología, ¿no es cierto?, este, este fantástico mecanismo que se llama Zoom, ¿no es cierto?, esta herramienta de la comunicación que se llama Zoom, vamos a ir hasta Santa Cruz y quiero agradecerle muchísimo la gentileza que tiene de compartir unos minutos con nosotros el periodista eh, Gerson Rivero, él es eh, periodista, él vive en Santa Cruz, es una, un hombre de larguísima experiencia en el ámbito del periodismo, le estamos mandando un saludo afectuoso aquí desde las alturas de La Paz, Gerson, en principio, insisto, muchísimas gracias por la gentileza de charlar un ratito con nosotros y nos va a encantar obviamente escuchar tu, tu percepción, tu criterio, tus ideas, la, lo, lo, cómo estás viendo todo este conflicto allá en Santa Cruz. Bienvenido, un fuerte abrazo otra vez desde La Paz, Gerson. Gracias, igualmente un abrazo eh, a los compañeros, ahí lo vi a Diego, que es un, un gran amigo, a, a todo el equipo y a la gente que nos está viendo. Esperemos contribuir de manera más o menos objetiva, con nuestra percepción de, de lo que está sucediendo. ¿no? Así va a ser, no tenemos la menor duda, Gerson. Eh, un primer balance, ¿qué, ¿qué te dicen todos estos días de paro? Eh, cuando se anunciaban estas medidas, ¿tú pensaste que iban a llegar hasta este momento, que iban a durar tanto tiempo? Eh, un poquito tu balance, ¿cómo has estado viendo eh, estos, estos últimos días? Eh, lastimosamente se cumplió algo que veíamos venir eh, ya hace un par de meses cuando empezó la, la discusión, porque eh, creo que lo último que importa, en, lastimosamente, en este conflicto es el censo, eh, sino se ha llevado todo a una pulseta política, donde a mi parecer han fallado los cálculos de uno y de otro lado, me parece que hay radicales de uno y otro lado que, que nos llevaron a esto, y hay personas, de uno y otro lado, que genuinamente buscan salir del conflicto, pero se topan con, con, con, esa, eh, con esa resistencia de, de, de los más radicales. ¿no? Y lastimosamente quienes pagan las consecuencias pues, es, es, es, es la gente, es el pueblo. Estamos en una situación de, de, de indefensión, de, de tensión, de crispación. La gente está saliendo cada vez más a las calles por, de uno y de otro lado, eh, no por una convicción necesariamente, sino porque la situación ha llevado a, a, a buscar, digamos, desahogo y fuga, e incluso necesidad, hambre, eh, eh, lo cual va complicando más el panorama y lastimosamente veo que la, la, las voluntades políticas para resolverlo se enfrentan internamente a voluntades políticas para lo contrario, ¿no? Eh, vamos. Vamos a tratar de desentrañar un poquito, ¿no? ¿Qué, qué motivaciones son las que están impulsando este paro? Eh, mucha gente ha considerado que existe cierto tipo de disputas en el seno del propio Comité Pro Santa Cruz que aparentemente van a renovar autoridades, ese es un elemento. Otro elemento, la gestión deficitaria del señor Luis Fernando Camacho, dicen muchos que eh, estaría tratando más bien de esconder un poco aquel tema, denuncias de corrupción, etc. Eh, una suerte de disputa con el gobierno, ¿no es cierto? Eh, en fin... Eh, más una cuestión política, ¿no es cierto?, cuando todavía falta tanto tiempo para las elecciones, en fin... Eh. ¿Qué, ¿Qué serían o cuáles serían a tu juicio las motivaciones eh, en el caso particular de eh, los eh, principales, las principales cabezas visibles del movimiento allá en Santa Cruz? Hablamos de Camacho, hablamos del señor Rómulo Calvo y por supuesto de Vicente Cuellar. Eh, motivaciones, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene por detrás? Y también, por supuesto, eh, lo que tú has descrito y has dicho, hay radicales en ambos lados, ¿no es cierto? Un poquito describir cuál es tu percepción eh, de lo que está pasando del lado del gobierno. A ver, de, de, empezando por acá. Eh, la figura de, de Luis Fernando Camacho es una figura que emerge del conflicto y termina siendo el único que gana con el conflicto y viene de una gestión muy cuestionada, eh, con denuncias de corrupción, de falta de gestión, de poca ejecución y una eh, baja eh, en, en su popularidad que está, está documentada y está este, comprobada, eh, y ahora aumenta porque curiosamente es, es una figura que emerge, de, como dije, del conflicto, y termina siendo el único que gana eh, eh, a nivel departamental de, con el conflicto. A nivel del gobierno creo que se hizo el cálculo de que con una radicalización del conflicto eh, se podría llegar a, de una vez, terminar de hundir la figura de, de, de Luis Fernando Camacho, y creo que ahí hay un mal cálculo. Si es que se hizo eso premeditadamente como cálculo político, eh, me parece que fue eh, no fue un buen cálculo. Parecía que sí, pero cuando estaban ya casi capitulando, cuando ya se habían desmarcado el rector y el... Y el, el el líder cívico, ocurre lo de la guardia y a mí me llama poderosamente la atención eh, lo, lo que sucedió en la guardia y me queda la sensación de que de ambas partes hay ciertas voluntades de no, no concluir con este conflicto, ¿no? ¿Qué ganan? Uno se pregunta, ¿qué ganan con el conflicto? Eh, bueno, hay muchas teorías políticas que... que que nos dicen, pues, que este, eh, quienes ganan con, con los conflictos, ¿no? Se generan este, relaciones de poder, de, de sometimiento, disputas internas, ¿no? Eh, que no me atrevería a, a señalar, eh, no tendría la capacidad de señalar directamente a quién o a quiénes, digamos, pero eh, a mí, por lo, por la, por, porque una cosa es lo que se... Que se publica y otra cosa es las cosas que uno se entera que no se publican porque no, no hay las pruebas suficientes, pero hay indicios eh, de que existen, digamos, eh, estas polarizaciones internas, ¿no? Eh, tanto dentro del movimiento eh, cívico, universidad, gobernación, como de parte del gobierno. De acuerdo. Eh, tú mencionaste un momento, un episodio, ¿no es cierto?, que es esto de la guardia. Eh, ¿Tú crees que evidentemente ha sido probablemente un pico de violencia... Probablemente, y esa es nuestra valoración, exacerbada un poquito por la mediática, que se ha concentrado en el lugar como si fuese el epicentro de una tercera guerra mundial, cuando en realidad Santa Cruz, por otros lados, fluía con la absoluta normalidad. Pero bueno, más allá del espectáculo televisivo que haya querido mostrarse y que, y que pone de manifiesto un momento muy tenso, muy violento, eh, eh, e independientemente de ver quién fue más violento que el otro, pregunta, ¿será ese el pico, digamos, de violencia del cual eh, ya se va a retroceder o, o podríamos esperar otros picos de violencia? Hay mucha gente que Teme que esto más bien vaya increciendo. ¿Cuál es tu percepción, eh, Gerson? Espero que no. Eh, y bueno, y bien que menciona lo mediático, porque lo mediático ahora es lo real, es, es, es un arma más de guerra, ¿no? No solo aquí en el mundo entero, o sea, y es de manual. Evidentemente, el, el, el conflicto ha sido, no ahora, eh, pasó lo mismo en el 2019. Magnificado a través de los medios. Eh, afortunadamente se choca con una realidad de que es que la gente no quiere más conflicto, no quiere más, más, este, eh, quiere paz, ¿no? Quiere tranquilidad. Eh, y eso se ha visto cuando se intentó exportar, entre comillas, eh, la demanda del censo a nivel nacional. Y se nos dijo, mediante los medios, eh, el Beni va a parar, Tarija va a parar, La Paz va a marchar, Cochabamba va a marchar. Eh, así en, en, en términos este, absolutos. Y bueno, no es Tarija, no es el Beni, no es Cochabamba, no es La Paz. Son sectores minoritarios de cada lugar que eh, est están... Eh, por, interés, por un interés político queriendo eh, hacer parecer de que, de que es una demanda nacional, lo cual no es cierto. Asimismo, evidentemente, el, el, se transmitió en vivo el, el, el, el, eh, prácticamente el conflicto en, en, en la Guardia, y eso pues da mucho que pensar, porque además se lo transmite, es casi simultáneo al anuncio hecho por el, por el vocero Richter, llamando un diálogo. O sea, acababa de, de, es más, creo que seguía en conferencia de prensa todavía Mauricio eh, perdón, eh, Richter, Jorge Richter, y, y ya estaba comenzando, el, eh, la, bueno, hay que decirlo, la represión policial en, en, en, en la guardia. Y el, y el consecuente, la consecuente reacción y, y desenlace que hubo en, en, eh, en este municipio aledaño a Santa Cruz, ¿no? Eh, que por lo, por cierto, o sea, venía muy tranquilo, muy tranquilo, no había pasado nada hasta entonces. Y de hecho ahorita tampoco está, está pasando mucho, ¿no? Hay cierta tensión. Además, Fíjense que esa tensión que se genera también es artificiales por la llegada, o usar comillas, de las hordas que vienen a Santa Cruz. ¿Y quién ha visto las hordas? Que, que Además, la, la, como, la, como, la, como las grafican, parecieran que vienen los orcos del Señor de los Anillos, y son marchas de campesinos, y marchas locales además, o sea, quienes más han aparecido en las calles protestando son gremiales que viven acá en Santa Cruz. No hay eh, esa, no es real esa invasión que pretenden decir, de, de, de, cuando hablan por ejemplo del cerco a Santa Cruz como que fuera una, un acto de guerra, así que incluso lo llaman terrorismo y qué sé yo. Eh, es, una, es una acción mediática, o sea, lo mediático se ha vuelto un arma más de, de, de, de, de guerra, de términos políticos, no necesariamente, pero incluso eh, en conflictos mayores también eh, está, eh, está considerada la, la prensa, un, lo mediático, un arma más. Y, y eso está sucediendo en parte acá, ¿no? Eh, estamos con eh, Gerson Rivero, periodista, que eh, nos está haciendo su interpretación El Vive en Santa Cruz, realiza su tarea periodística allá en Santa Cruz. Eh, tú decías hace un ratito, eh, de pronto se ha hecho un intento, un esfuerzo para tratar de volverlo nacional, ¿no es cierto? Siguiendo un poco la receta que les dio una persona que ahora mismo está fuera del país, ¿no es cierto? Y les recomendaba y les decía, o sea, lo que ustedes tienen que hacer son dos cosas. Primero, hagan que sea nacional y segundo, que sea a nivel internacional. Un poco la estrategia sí. quizás internacional, otra vez la punta de lanza, puede ser CNN, que ya anoche le hizo la segunda entrevista al señor Calvo en poco tiempo. Eh, solamente a él, ¿no es cierto? No hay eh, contraparte, no hay réplica, no hay nada, no sé si el gobierno no se la ha pedido... ...o no considera pertinente hacerlo... Pero digo, más allá de todo, de pronto un televidente de CNN que no está siguiendo esto, que no conoce los pormenores de lo que pasa en Bolivia, y de pronto ve matizando esa entrevista las imágenes de la guardia, ¿no es cierto?, con todo ese contexto que hemos descrito. Y segundo, escuchas a un cívico que dice, nosotros lo único que queremos es pacificar, pero estos perversos del gobierno lo único que quieren es violencia, ¿no es cierto?, en fin, haciendo entender como que ellos son los que están buscando el diálogo con desesperación y es el gobierno el que les está dando la espalda, que es un poco esa la, el escenario que han presentado en estas dos entrevistas, claro, de pronto puede generar algún tipo de confusión, alguien que no está prevenido necesariamente de lo que acontece acá. Eh, no sé en qué medida esto pueda de pronto influir y pueda crecer a nivel internacional, considerando además el contexto diferente que se vive, por ejemplo, respecto del 19. Claro, yo, yo creo que, que no, no es todavía de interés eh, internacional, cuando uno ha hecho periodismo internacional, a mí me tocaba hacer periódico, eh, las noticias internacionales que, que ameritan, eh, ameritan publicación son las donde hay muertos. Y yo me temo que se esté buscando una escalada de, de conflicto a tal punto porque el momento que, si bien ya hubo un, un caso en, en el Puerto Quijarro, no hay esta figura de, de, de, de la muerte por represión, por, por, por conflicto directo, bueno, que lastimosamente han habido en, en, en, otro, en otros casos. Eh, mientras eso no suceda, no creo que Bolivia sea eh, noticia internacional, eh, pero obviamente los medios interesados, como es el caso de CNN y particularmente de este periodista del Rincón, van a tratar de, de ponerlo en la agenda, pero creo que hay eh, otros temas mucho más prioritarios para la agenda internacional. Eh, sin embargo, ese es el temor de que Aumente una escalada de violencia y que se hable además con tanta naturalidad de uno y de otro lado diciendo, ah, están buscando un muerto, están buscando un muerto. A mí, a mí se me paran los pelos cuando escucho que se hable con tanta naturalidad de esto como una estrategia política. No puede ser la muerte una, una, una estrategia política y hay que ser autocríticos, digamos, eh, eh, uno de los periodistas, cuánto cargamos la tinta para contribuir a ello. Y dos, eh, el gobierno sabe, sabía desde un principio que esto iba a ser así. Eh, y me extraña en algunos casos de que no, no haya evitado o, o no haya intentado evitar que se, que se llegue a esta situación, ¿no? Como ha sucedido en, en otras ocasiones, ¿no? Porque evidentemente esto es un conflicto artificial y, y, y el trasfondo es medir fuerza. ¿no? Y en esa medición de fuerza hemos quedado empantanados porque los cívicos se han dado cuenta que en Santa Cruz hay una resistencia sin que venga nadie de afuera. Es una resistencia interna porque vivimos en una ciudad que el 60 es migrante, por lo menos. Y de los 40 que quedan, un 20% son hijos de migrantes. Entonces, eh, si bien no es una fórmula mágica de que migrante masista, pero los discursos que se, que se manejan entre los, los, los de acá y los que vienen, eh, en algún momento pues genera ciertas adhesiones que van más allá, incluso del MAS o del gobierno y de los cívicos, ¿no? Se lo dijo anoche justamente el señor Calvo a, al periodista este, ¿no? Le dijo justamente, es gente de afuera que está viniendo a hacernos daño, ¿no es cierto? Y claro, un señor que no necesariamente conoce la realidad, obviamente se la come, ¿no es cierto? Se la cree. Eh, eh, estamos hoy, eh, 3 de noviembre del año 22. Eh, diferencias, Gerson, del 3 de noviembre del 22 al 3 de noviembre del 19, porque hay muchos nostálgicos que solamente piensan que estamos prácticamente en el mismo derrotero. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Qué, qué recoges allá de las sensaciones de, de la gente en Santa Cruz? Evidentemente, eh, algunos bueno, va, hacen la, extrapolan a, a esa situación, pero son muchísimas las la diferencias. ¿no? Eh, sin embargo, en, la, en, la, en lo simbólico eh, resaltan eh, algunas cosas, ¿no? como por ejemplo, los cabildos, la figura de, de Camacho, lo, la, la religión, el, el, el uso de la, de la religión, pero incluso eh, ahí es diferente. ¿no? Eh, un elemento, no, no lo estoy diciendo en orden prioritario, sino como se me va viniendo eh, a la mente, es la participación de la gente aquí en Santa Cruz. Descartando además lo, lo que dije anteriormente de que no es nacional y en el 2019 había una movilización nacional. Eh, hoy está empezando a salir a las calles, pero los anteriores 10 días o los primeros, la primera semana era un bloqueo de, de, de llantas y, y, y, y literalmente de pititas, digamos, porque la gente acató el paro y dejó su, su no estaba en su punto de bloqueo activo Hoy con la crispación que ha habido, están empezando a, a salir a las calles, pero de ninguna manera es en, en, en, en la dimensión que fue el 2019. Y en el 2019 no hubo resistencia alguna porque hubo, había mucho miedo de, de, de los que estaban contrarios a, a, al paro. Y ahora no, digamos, la zona sur, la zona sur de, de Santa Cruz, que son las, las famosas ciudadelas donde vive la mayor parte de la población, en, en todo caso, y son las, los, los sectores más populares, eh, hay una vida casi normal, o sea, existen bloqueos, pero en la Villa, el Bajío, el Plan, la Pampa, eh, que este, son, se, tienen sus propios barrios, hay, hay barrios donde no, no para, o, o en las provincias, o en el norte de acá de, de, de Santa Cruz, Mismo, más allá de la guardia que está el torno, son, son municipios que digamos ya son parte de la región metropolitana, eh, el paro no, no, no fue nunca contunden, tan contundente. Por ejemplo, el, el, el comité cívico da días para abastecimiento, pero bueno, hay mercados que están abriendo todos los días, ¿no? Y no hay la fuerza necesaria como para este, obligar, a esos sectores a, a parar ese es un, un, un factor claro luego la motivación digamos la motivación del 2019 era aparentemente mucho más fuerte no es decir se trabajó además durante meses antes de las elecciones de, de, un, de un posible fraude y este y eso sirvió luego de ley motiv para para para para, lo, para todo lo que pasó hoy el censo como digo ni siquiera a la po propia población cruceña le, le termina de convencer que sea necesario sacrificarse tanto por este censo. Lo van a hacer por una cuestión, lo o lo hacen por una cuestión identitaria y por el rechazo que todavía se mantiene hacia, hacia el MAS. Y algo muy interesante, no está Evo Morales al frente y por eso llama la atención los constantes el, este, las constantes menciones y el tratar de involucrar y de poner a Evo Morales detrás de todo esto. Y objetivamente, de, de lo que yo he investigado y lo que he indagado, no, no es la intención de Evo Morales estar dentro de este conflicto. Eh, sin embargo, su figura es utilizada justamente para, para eh, manejar la polarización que, que, que, se, que se pretende sea como la del 2019, Jason, a lo que tú has aportado en, en tu análisis, eh, te comento aquí con Diego, justamente veíamos día a día, y nos pareció, nos dio la sensación, no sé si tú la compartes, nos, nos encantaría escuchar tu reflexión al respecto. Eh, un elemento que ha sido diferente, distinto, esta vez, eh, fue el tema de los empresarios. Eh, en anteriores paros, en anteriores medidas, prácticamente los empresarios trabajaban tranquilos, ¿no es cierto? No tenían ningún tipo de sobresalto, eh, tenían los pases respectivos con los cuales podían pasar por los puntos de bloqueo, etc. Nunca fueron incomodados. Sin embargo, en esta ocasión eh, hubo ya algún medio que se animó a llegar hasta el parque industrial, mostrar cómo trabajaban, ¿no es cierto? Eh, que la actividad para ellos era absolutamente normal, ¿no es cierto? Eh, la propia autoridad de energía eléctrica dijo. Hay más consumo, ha habido más consumo en estos días de paro que en otros días, ¿no es cierto? En fin, una serie de elementos que aconsejaban que los empresarios evidentemente no tenían la dificultad y el paro era para sus propios trabajadores, ¿no es cierto?, que tenían que ver cómo llegaban, porque no podían faltar ni, ni llegar tarde, y obviamente para el resto de la población. Entonces, hubo un momento en el que la gente dijo, bueno, señores, si vamos a parar, paremos, pues, ¿no? Eh, surgió la denuncia de eh, cómo le han cortado el gas al parque industrial, pero... ¿Para qué quieren gas si estamos en paro? Se preguntó mucha gente. ¿Tú crees que ese es un matiz que también ha jugado un poquito en contra de los propios organizadores del paro? Recuerdo ahora mismo una declaración del presidente de los avicultores de Santa Cruz que dice el señor Calvo nos dijo cuando pedía nuestro apoyo que nos iban a garantizar el tránsito, pero fíjense, no estamos pudiendo movernos. Eh, un poco así, ¿no? No, no sé si, si se desordenó un poco la cuestión respecto de otros paros. ¿Tienes alguna lectura sobre esto? Por supuesto, y ahí es donde me refiero a que, digamos, eh, los sectores populares que, que no están a favor, nunca estuvieron a favor de, del paro, hoy se organizaron y empezaron, bloquearon do, dos sectores estratégicos, los hidrocarburos, o sea, la, el, el abastecimiento de combustible, y bueno, el cerco ha sido una figura que no se esperaban. Entonces, hoy hay un real desabastecimiento. Y veo que, que, que, que ponen la, la, justo la, la embotelladora de Coca-Cola. Eh, y si ven ahí, eh, en, en ese, ahorita salió una imagen del mercado. Eh, si ustedes van a los mercados, no van a encontrar el producto más consumido en Santa Cruz, que es el pollo Sofía. Esos pollos que, que se ven ahí se llaman pollos mairaneños, porque se producen en Mairana. Y es lo que está en oferta ahora y a un precio más caro. Estos, estos pollos generalmente son mucho más baratos que, la, que, que el pollo eh, Sofía. Sofía, imba yo digo, el, el pollo, digamos, este, procesado, ¿no? industrializado. Eh, entonces, este desabastecimiento era algo que no sucedió en el 2019. Eh, y hoy sí. Y eso ya aprieta Apreta a, a los más necesitados, evidentemente. Y bueno, el AM, no hay un movilizador más fuerte que el hambre, me parece, ¿no? Eh, para demandar que de una vez se acabe, se acabe esto, ¿no? Eh, porque imagínense que además de no, que no hay ingreso, los que tienen ingreso no tienen que comprar como dicen muchos memes o por las redes sociales, querían que nos parezcamos a Venezuela, pues nos están haciendo parecer a Venezuela. Eh, un par de a preguntas más. Venezuela que, que se muestra internacionalmente, digamos. De acuerdo. Eh, Jason, un par de preguntas más que quiero hacerte. Y como una vez más agradecerte por la generosidad que nos regales tanto tiempo. Eh, dos factores que parecía que iban a ser importantes en determinado momento, eh, por un lado el arzobispo de Santa Cruz, ¿no es cierto? Que en los tiempos de Walberti era casi como una voz que no se discutía, ¿no es cierto? Una voz que se acataba, pero de pronto ahora, ¿no es cierto? Con este arzobispo que en unas homilías estaba todavía un poco eh, coqueteando, diríamos, o, o de alguna manera alentando, ¿verdad? El tema del paro, y que de pronto un día rompió el esquema y dijo, no puede ser que por dos personas, como dicen por ahí, eh, todo el pueblo esté sufriendo, una cosa así haciendo, me imagino, alusión a, a Camacho y a Calvo, no sé si lo habrá hecho a Camacho y al presidente, no tengo idea, pero bueno, lo sintetizó de esa manera, y un segundo actor, Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, el municipio más poblado de, de Santa Cruz, sin duda, no sé si es el municipio más poblado de Bolivia, ahí quizás ya podríamos eh, tener alguna duda, pero digo eh, la fuerza, la potencia de ese líder que eh, de, en determinado momento se ha desmarcado y ha sido muy explícito al hacerlo, no ha ido al Cabildo, no ha participado en, en otro tipo de donde se tomaban decisiones... ...no ha sido un fervoroso impulsor del paro... ...ni mucho menos... ...pero en determinado momento... ...también un poquito empezó a decir... ...bueno el censo tiene que ser el 23, etcétera... ...¿cómo ves, cómo analizas el, el, los factores... El ...Leigue diríamos por un lado... ...y Fernández por el otro? Hay un trasfondo que... ...bueno yo tengo una, una tesis... ...de que hay una élite cruceña tradicionalista... ...la que además se percibe a sí misma... ...como digamos blanca... Eh, y que transmite eso, sobre todo a través de sus medios de comunicación, que era además dueña de los, eh, absoluta de los medios de producción, los medios de comunicación y de la representación política, que hoy está en cuestionamiento, hoy ve perder sus privilegios por eh, diferentes, básicamente por la gran migración que se ha dado, y porque estos sectores migrantes ya tienen poder económico y tienen también representación política. Esa representación política está encarnada, básicamente, en este momento por Johnny Fernández. Y Johnny Fernández ha tenido la habilidad, es, es un político que a mí particularmente nunca, no, nunca lo he seguido. Eh, no, no tengo, digamos, ninguna simpatía eh, por él pero analizando objetivamente, o sea, su habilidad eh, es, es, eh, es de destacar, porque uno dice, qué loco, cómo se le, o sea, porque hay que parárseles, digamos, a la, a la élite cruceña, como ha hecho él, eso era impensable hace años atrás, pero no es que esté loco, es que él ha hecho cálculos y tiene cómo arroparse por los, un gran sector de la población, que son los sectores populares, que además le ha ganado de mano, hoy por hoy, ese, esa representatividad al propio MAS, digamos, que, que quedó, esos sectores con, eh, quedaron un poco huérfanos en, eh, respecto a, al MAS y sus di divisiones internas, y quien los está capitalizando es Johnny Fernández. Entonces, él sabe que tiene un capital político, eh, como para hacerle frente, no sé si le irá bi ir bien o no al final, pero hasta ahora o sea, se mantiene eh, vigente. Eh, y respecto al, al arzobispo, eh, se habló mucho de que hay una, es una figura eh, utilizada a, a, eh, eh, intencionalmente por el, por el Papa Francisco para romper un poco, digamos, esa imagen de, tan etérea de la, de la curia este, en Bolivia. Entonces, él es un, es un indígena, viene de sectores populares, trabaja con sectores populares. Y su discurso originalmente, si bien no es, nunca fue muy politizado, pero sí tenía un discurso, o sea, se sigue un discurso, digamos, de la doctrina social de la iglesia. Eh, y al principio, bueno, tiene que regirse a, a, a, a, lo, a, lo, a, los, a la línea conservadora y dura Que todavía se mantiene en la conferencia episcopal eh, Sin embargo, ha tenido eh, el tino, digo yo o, o no le ha quedado otra que, que optar por el sentido común En, el, en, el, en este conflicto, sobre todo eh, Y lo cual me parece que le va a generar cierta desconfianza con eh, las élites. Para mí eso es una buena noticia en realidad, pero vamos a ver cómo, cómo reacciona. Pero tanto est estos dos ejemplos que me estás preguntando, para mí son síntomas de que algo está cambiando en esta sociedad cruceña, de que las élites tradicionales eh, sienten que están perdiendo su, su, su poder, su, sus privilegios eh, sempiternos que tenían y, y parte de ese discurso agresivo al que se ha retornado racista, xenófobo, etcétera, etcétera, conservador, son los coletazos de, de, de una fiera herida que, que, que siente realmente, se siente realmente amenazada. Eh, vamos a la pregunta del millón, ¿sí? me la guardé para el final, la, la bala de plata, diríamos. Eh, decíamos hace un tiempito, cuando justamente se hablaba de ir adelante con este paro, que a veces resulta relativamente fácil o, o más fácil ir a eh, empezar el paro que después salir del paro, ¿no? Porque no sabes cómo vas a salir, en qué circunstancia, si vas a salir ganancioso, vas a salir perdidoso, ¿no es cierto? Es un escenario absolutamente incierto. Eh, la pregunta del millón, ¿cómo se sale de esto? ¿Crees que esta convocatoria que ha hecho ahora el gobierno, ¿no es cierto? De convocar a la mesa técnica para mañana en Santa Cruz, sea ya la salida definitiva, que se levante el paro y que todo vuelva a la normalidad? ¿O tú crees que está faltando algún elemento más para que finalmente unos y otros se sientan ganadores o no tan perdedores debo decir con total honestidad que en este momento la pelota eh, está en la cancha del gobierno eh, ha quedado evidenciado que evidenciada la, la división de, en el otro lado y que no sé qué tan grande vaya a ser la fractura con el tiempo entonces, eh, ceder en algunas cosas para lograr la pacificación, creo yo que este, eso está en manos de, del gobierno eh, en este momento, sin descontar obviamente que nuevamente haya un, un dinamitazo por ahí de, de, de parte de, de los más radicales de, del otro lado. Eh, yo espero que... esta, O sea, ya estaba encaminado... De hecho, ¿no? Ya estaba encaminado, hubo un pedido, si se acuerdan, de, del propio Calvo y, y de Cuellar, o sea, un pedido casi clamoroso, de una vez vamos al diálogo. Porque, a ver, el, la, la, la situación no da para mucho más. Eh, como digo, hay hambre y el hambre es, es un disparador muy fuerte. Eh, pero... Eh, no quiero este, pecar de, de, de drástico, pero eh, no sé si les importará tanto el hambre como el que los empresarios estén perdiendo tanto dinero. Dejando de ganar, porque en realidad no pierden. Eh, y la presión eh, subterránea más fuerte viene de ahí, de, a mi modo de ver. De, de, de los sectores empresariales porque el, el, el cerco no lo tenían, el cerco, el desabastecimiento, el, las dificultades con, con el combustible, eh, ese pequeño momento, o bueno, que sigue todavía eh, las restricciones para la exportación, eso no lo tenían eh, presupuestado, me parece, y la presión bien más fuerte viene, viene de por ahí, no tanto, bueno, también por, por lo que pase el pueblo, pero que sea más determinante para mí es, es la presión empresarial. Y nos estamos dando tiro a un pie en el en el en el, en el departamento más este, capitalista que existe, o la ciudad más capitalista que existe en Bolivia. Yo he sabido, por ejemplo, de reuniones con, eh, con empresarios extranjero, que han tenido que sortear bloqueo y entonces a la hora de reunirse, dicen, ¿cómo vamos a invertir acá? <ríe> y y, y los lo, lo interesados tratando de explicarle, no, esto es momentáneo, qué sé yo, no, o sea, esto es un, eh, aleja cualquier eh, intento de, de, de inversión. Y va es totalmente contrario al discurso, al discurso liberal capitalista de, de, del empresariado y de la élite política cruceña, ¿no? Eh, le voy a preguntar al, al Gerson, estudiante de parapsicología y de futurología. Eh, ¿Se va a hacer el censo en 2023 o en 2024? ¿Qué te dice tu, tu bola mágica? Yo creo que va a ser el 2024, ¿No? Eh... Lastimosamente, y eso también hay que decirlo, o sea, el gobierno se aplazó o el INE se aplazó, tenía que ser este año, eh, y, y por lo que yo he indagado, eh, o sea, faltan muchas cosas por hacer. Y para que sea un censo realmente inclusivo, tiene que, tendría que ser el, el 2000, lo más temprano del 2024. Eh, si lo pueden estirar al 2023, bueno, sería en octubre, qué sé yo. Eh, pero al final lo que importa es, son, los, son, son los resultados. Y los resultados sí tendrían que estar en el 2024. Independientemente que se haga el 23 o en enero del 24. ¿no? Eh, eh, me, me preocupa más de que estén los resultados a tiempo, de, de que el censo en sí, ¿no? Coincidimos, y creo que por allí también hay un acuerdo, ¿no? Lo decía el vocero, que hay casi coincidencia en que lo, la redistribución, por ejemplo, tanto de los recursos económicos como de los curules eventualmente, se haga no más tarde de octubre del año 24, y creo que en eso hay consenso. Aquí un poco la discusión sigue siendo si va a ser el 23, como, como a mí se me ocurrió que sea, o va a ser el 24, como... De pronto, técnicamente, es más conveniente. En fin, eh, estaremos atentos, Gerson. Oye, realmente ha sido un deleite escucharte. Te agradezco muchísimo por la posibilidad de eh, regalarnos esta tu interpretación. Te agradezco muchísimo. Y bueno, seguramente algún ratito volveremos a molestarte para quitarte unos minutos y, y conocer tu criterio de cómo van las cosas. Eh, entre tanto, te mando un fuerte abrazo, un cariño grande. Aquí Diego también te manda un fuerte abrazo hasta, hasta Santa Cruz. Así que bueno, pues será hasta nuestro próximo encuentro, Gerson. Ok, a la orden y con gusto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Eh, Gerson eh, Rivero, que es eh, periodista allá en Santa Cruz, estuvo compartiendo estos minutos eh, con nosotros. Vamos. A...